El siguiente grupo de verbos tiene una forma muy regular de conjugación con todos los pronombres personales, excepto con nosotros y vosotros. En cada una de estas formas de conjugación se agrega la letra Y a la raíz del verbo. Algunos verbos terminados en huir. 1. Incluir dos, atribuir, tres, concluir, cuatro, construir, cinco, contribuir, seis, destruir, siete, distribuir, ocho, huir, nueve, influir, diez, sustituir, Once, instruir. Doce, excluir. Trece, constituir. 14. fluir. Ahora tenemos el verbo construir. To build. Yo construyo. Tú construyes. Él ella, usted construye. Nosotros o nosotras construimos. Vosotros o vosotras construís. Ellos, ellas, ustedes construyen. Huir. To flee. Yo huyo. Tú huyes. Él, ella, usted huye. Nosotros, nosotras huimos. Vosotros, vosotras huís. Ellos, ellas, ustedes huyen. Ellas huyen del fuego. Incluir. Yo incluyo. Tú incluyes. Él, ella, usted incluye, nosotros, nosotras incluimos, vosotros, vosotras incluís, ellos, ellas, ustedes incluyen. El precio incluye desayuno y cena en el hotel. Explicación gramatical. Verbos irregulares terminados en huir. El tiempo presente en español.